El economista Fran Tejada y el comerciante Eufemio Vargas se pronunciaron al respecto tras la información sobre la posible expulsión del país dominicano del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, anunciado por el presidente Donald Trump. Pudiera decirse que los tratados de libre comercio están evolucionando en círculo, como si estuviéramos regresando otra vez a las políticas económicas de control fronterizo, es decir, de control aduanal, de control aduanal, de que cada país este, busque ser competitivo en aquellas áreas que puede ser competitivo, pero protegiendo el productor nacional para, las, para la soberanía alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con producto del agro. Y esto tiene que ser así, porque ya la política de frontera cerrada en el mundo de hoy, es muy difícil. Sí, hay una situación con el Kafta que tenemos Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos. Y es que Estados Unidos en la represalia por el asunto chino está reprimiendo a los países que hemos hecho acuerdo con China. Yo lo decía siempre, que al fin a la larga eso lo íbamos a pagar, porque los Estados Unidos es muy interesado eh, con los valores que tiene ese país, y, pero a nosotros lo vas a perjudicar grandemente eh, el, el salir de Kafta, porque con el Kafta nosotros tenemos la oportunidad de poner en ese mercado, es un gran mercado, productos nacionales eh, a precio preferencial, pero también tenemos la oportunidad de importar de esos países productos que exonerado, por ejemplo, lo mínimo es, por ejemplo, un pañal, un pa el pañal eh, que tiene un 20% de impuesto de importación, eh, cuando usted lo trae de países como Costa Rica, Guatemala y todo lo que están en, en Centroamérica le o de Estados Unidos, no paga ese 20% de impuesto en aduana. ¿Quién va a perder ese 20%? El consumidor, porque el comerciante va a tener que pagarlo, y al tener que pagarlo en aduana, eso se le carga al costo del producto. Y usted verá que muchos productos de esos que se están trayendo de Centroamérica y de Estados Unidos, ahora al terminar el ERECAPTA, eh, van a subir. Y Inetini, su noticiero regional, Robinson Blanco.